Uso de mayúsculas y minúsculas. Mayúsculas. La primera letra de una oración. Minúsculas. Los días de la semana, los meses del año y las estaciones. Mayúsculas. Todos los nombres propios. Minúsculas. Los nombres de idiomas y los gentilicios. Mayúsculas. Los títulos en su forma abreviada. Minúsculas. Los títulos en su forma no abreviada. Mayúsculas. Los títulos cuando sustituyen al nombre. Minúsculas. Las asignaturas. Mayúsculas. Los nombres de divinidades. Minúsculas. Los adjetivos de religión. Mayúsculas. Los días festivos. Minúsculas. Los partidos políticos. Mayúsculas. La primera letra de un título. Minúsculas. Los puntos cardinales.